Lastima el ego de un hombre orgulloso con estos cinco consejos. Cuando estás emparentada en una relación con una persona que es totalmente orgullosa, toda la relación se vuelve un caos, se vuelve destrucción, se vuelve llorar y llorar por horas, por días, estar constantemente peleándonos para buscar una razón, un saber por qué, por qué es que me hiciste esto, por qué haces de esta manera y es tratar de estar juntando un puzzle que final mente no tiene ninguna salida y es que te estás atrapando, te estás metiendo en una relación donde eres tú la única que pierde, la que tiene que estar conciliando todo y hasta justificando los actos barbáricos que la otra persona hace. Lamentablemente la actitud orgullosa no es propia de hombres, también hay mujeres muy orgullosas, pero para efectos de este video vamos a tocar este tema desde la perspectiva de una mujer que está Saliendo con un hombre que es totalmente orgullo, que es totalmente alguien que no da su brazo a torcer y que constantemente la está tratando como si fuese algo que se sacó de la nariz. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy tenemos este video impresionante que quiero compartir contigo con cinco consejos que debes aplicar para lastimar el ego de un hombre orgulloso, de esos hombres que de, de alguna manera no se doblegan, que son hombres que constantemente ejercen su voluntad sobre ti y concretamente te hacen sufrir demasiado con sus actitudes lamentablemente la emancipación de esos hombres es la parte más dura y difícil porque aunque no estás contenta aunque no estás feliz a su lado no puedes desadherirte no puedes despegarte de él porque parece que hay algo parece que existe un hechizo que te sujeta a este hombre parece que existe una una razón poderosa que trasciende el entendimiento y la razón que te hace estar apegada a él antes de empezar, quiero pedirte el emoji de una carita feliz en los comentarios. De esa manera sabré que este video te gustó y lo otro, y lo otro, que te suscribas a este gran canal llamado BeLifers. Por supuesto, activa la campanita de las notificaciones para tener, otros, para tener más videos como estos. Y también mantente pendiente porque voy a dejarte otros videos a medida que este video se va a reproducir. Así que empecemos. Número 1. No lo justifiques. Una de las cosas que muchas veces las mujeres hacen es justificar la acción, justificar los actos que la otra persona ejerce sobre ellas porque sencillamente está negando los hechos, los está disociando de la realidad y en su lugar se está buscando un discurso que sea más compatible con los sentimientos que ella aloja en sí misma. Es una especie de síndrome de estocolmo doméstico que una mujer tiene. Con el fin, con la finalidad, con el objetivo de consentir el acto del que está siendo presa. En muchas ocasiones una mujer es presa no solo de, las, de los tratos malos que recibe de un hombre, sino muchas veces es presa de las, de las propias palabras que ella misma se fabrica para estar ahí encerrada. Generalmente dice, no fue su culpa, me hizo estas cosas porque yo lo provoqué, eh, se portó de esta manera porque yo hice que se portara de esta manera, es que no le hablé bonito, es que le dije cosas que lo enojaron. Constantemente una mujer siempre, siempre se está adjudicando ella misma los hechos de otra persona como si fueran propios. La mujer se siente totalmente en control del hombre y piensa que todo lo que él hace es el resultado de sus propias decisiones, es el resultado de sus propios deseos y que ella guía a este pobre angelito. Hacia las cosas deplorables que éste hace. Al final de cuentas, una mujer que se la pasa justificando, que se la pasa tapando, que se la pasa negando los hechos de lo que es víctima, tapando los hechos que le afectan. Al final es una cómplice que está actuando en detrimento de su propio bienestar. Por lo tanto, una mujer que quiere herir, que quiere lastimar el ego de un hombre orgulloso, deberá dejar de justificar todo lo que él hace. Número 2. No le perdones todo. También la mujer que se ha vuelto muy condescendiente con un tipo orgulloso generalmente es alguien que deja pasar todas las transgresiones que este hace porque sencillamente no lo quiere perder. Pero a veces no se trata de perder al hombre, se trata de perder el estatus. Se trata de perder el status quo de una mujer que está habituada y acostumbrada al caos que provoca una relación dañina y por lo tanto prefiere perdonar antes bien que irse antes bien que poner un alto y esto muchas veces se debe a que la mujer ha venido de una de un lugar, de un espacio, de un ambiente familiar en el que constantemente se indulta al agresor, se indulta a la persona cuando hace cosas negativas y sencillamente se dan por pasadas por alto cualquier cosa porque sencillamente se quiere evitar la confrontación. Una mujer que generalmente lo perdona todo indiscriminadamente es una mujer que le tiene miedo a confrontar sus, sus temores, que tiene mucho terror de confrontar aquellos traumas que la marcaron de niña y por lo tanto prefiere saltárselos, prefiere hacer como que no existen, meterlos en un baúl, encerrarlos en el armario, envolverlos en papel de regalo y de alguna manera desecharlo, meterlo en el bote de la basura o simplemente esconderlo como un gato cuando acaba de defecar. Así es, así es. La analogía más interesante, cuando una mujer realmente empieza a perdonarlo todo, no va a herir el ego de un hombre orgulloso, antes bien lo va a alimentar más. Número 3. No empiezas a buscarlo para resolver. La mujer comúnmente que constantemente es incapaz de poder emanciparse del de hechizo de este tipo, emanciparse del de influjo de esta persona, es aquella que constantemente tiene un rol pacificador, negociador y conciliatorio con alguien con el que no debería conciliar las cosas y por lo tanto está constantemente tratando de buscar una solución aun cuando esta implique el detrimento de ella misma, aun cuando esto implique que ella tenga que sacrificarse para quedar bien ante el otro. Para herir el ego de un hombre orgulloso debes dejar ese rol de mujer que intenta estar tratando de arreglar las cosas y dejar que él también ponga de su parte, que también te busque, que también él intente arreglar las cosas contigo. Esta es una prueba del ácido. Porque si él no salta la cuerda, porque si él no se salta al vacío para tenerte con él dentro, de nada sirve porque te vas a dar cuenta entonces que la única que estuvo haciendo que esas cosas funcionaran eras tú y la única parada de sentada en el banco del parque eras tú. Ahí solo estabas a la par de un fantasma que nunca existió, por eso soplaba, por eso te dabas cuenta que solo sentías la brisa de su presencia, pero sin embargo estaba vacío, solo era aire, no había nadie. La única forma de saber si este hombre orgulloso te ama realmente es que ya no intentes resolver las cosas y dejes que él se las arriesgue por ti. Es por eso que debes dejar de intentar ser la parte conciliadora todo el tiempo, solo así. Lastimará su ego porque se dará cuenta que ahora tiene que torcer su brazo para no perderte. Número 4. Contradícelo. No opines ni te alinees a su forma de ver la realidad porque constantemente te estás apegando solamente a lo que él dice y te vuelves una, una pantomima, te vuelves una sombra de su propia sombra y al final de todo... Al final de la calle, al final de esta historia, te vas a convertir solamente en el títere de sus deseos y en el reflejo de sus caprichos. Con lo cual, será él el centro de la relación y todo va a orbitar a sus deseos, a sus caprichos, a sus necesidades y nunca las tuyas. Al final vas a ser un cero excluido a la izquierda. Y entonces, entonces te vas a sentir cada vez más sola, viviendo para el otro, existiendo para el otro y simplemente siendo para que el otro no se sienta mal. De nada sirve empequeñecerte y de nada sirve apagar tu propia luz para que el otro brille más. Triste y llanamente mucha gente se ve inmersa en esta clase de relaciones porque no quiere perder o porque le aterra la idea de perder. Le tememos tanto a perder que no nos atrevemos a darnos cuenta que perder muchas veces es ganar. Si yo pierdo a una mujer que es orgullosa, que no está dispuesta a negociar, que no está dispuesta a abrirse al diálogo. Cuando yo la pierda, voy a ganar porque me voy a dar el permiso de estar con alguien que sí, que sí está dispuesta a dialogar. Así, si tú quieres quebrantar el ego de un hombre orgulloso, vas a tener que contradecirlo. Caso contrario, si sigues ahí detrás de él, dándole la razón de cada cosa que él hace, terminarás siendo presa de sus caprichos, de sus demonios, de sus fantasmas. Con lo cual vas a vivir una vida fúnebre, una vida triste a su par. Número 5. Sácalo de tu vida. Algo que realmente un hombre orgulloso jamás se va a imaginar es que tú puedas tener el valor de decirle adiós. Jamás se va a imaginar que tú tengas la fuerza de voluntad de decirle que se marche. Jamás va a sentir que tú puedas emanciparte y ser libre. Con lo cual, cuando estás atrapada, cuando eres un ave en presa, cuando eres un ave enjaulada, Jamás él se puede imaginar que tú te puedas revelar ante tu verdugo. Es por eso que cuando tú lastimas el ego de un hombre, lo haces cuando te vas, lo haces cuando éste se da cuenta que ya no te puede tener en su influjo. Esta clase de prácticas, esta clase de cosas, las vivimos todos. Todos en algún momento estamos atrapados en el orgullo de una persona que constantemente nos arroja a sus peores miedos. La parte más pútrida de esta persona nos invade y nos encierra en una caja de cristal. Ya sea hombre, ya sea mujer, al final tú tienes que liberarte y romper con ese ego que te está amarrando. Este fue tu amigo Marco y espero que este video te haya gustado. Por supuesto te sugiero que te suscribas a este canal y le dejes un gran gran me gusta a este video. De esta manera que, de esta manera podré seguir sacando más videos y lo que es más déjame el emoji del que te pedí en los comentarios. De esa manera pues YouTube sugerirá este video a más personas. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en otros videos. Te dejo otros videos que he hecho para ti a continuación.